Que esta música sea que nos tiene durante los 80 minutos. ¿Sí o no? Sí. Las abiertas de Jensol. No. Los no, no, no. de No. ¿Quién son los que vamos a placar! No. no, no, no. Eso lo quiero. Quiero que salgamos al cien por cien. No, no, no, no. De café. Y el que y empezamos a hablar ¿Sí o no? Sí. Escuchamos. Esto lo quiero en campo. Esto lo quiero en quiero que chavales No quiero a las mías.